Buenas, buenas, buenísimas a todos, bienvenidos a un nuevo video Y hoy es especial chicos, porque vamos a estar haciendo una suerte de, no es reto, es como capricho mío Y es que hoy voy a estar lanzando algunos bakuganes y la idea es que el, cuando eh, un bakugan no caiga Pues entonces, o sea, no surja, bueno ahí surgió, ahí surgió Cuando no surja, entonces se acaba el video Vamos a ver qué tal me va porque no sé, no sé cuánto vaya a durar Estoy Escogí algunos de los que mejor se abren de, de mi colección, pero espero durar lo suficiente como para hablar, no sé, es, es, es divertido, ¿no? Pero bueno, la idea es esa, recuerden suscribirse y pues, yo sé que suena un poco aburrido, pero no sé, este tipo de videos me gusta bastante, la verdad, y son...